Siento que me voy a morir. Si quieres que vaya el sábado, no puedo ir. Pero el mes, no le pide y me hace morir. que no, sí que no duermo porque no me gusta dormir. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Si quieres que vaya el sábado, no puedo Si quiero seguir, si quiero crecer, sin existir más El no caer cuando dejo hacer, no te quiero herir ya Ya quiero crecer, nadie depender, de vivir en la orilla Me va a parecer un no atardecer, te aloce, por te pilla Si quiero seguir, si quiero crecer, sin insistir más El mismo caer cuando dejo hacer, no te quiero herir ya Ya quiero crecer, nadie depender, de vivir en la orilla me va a parecer un no atardecer, pura gente pilla, pilla porque no me gusta sentir, tengo un raros, raro, no sé qué decir, no te cerquita no para más decir, o para leerte la mano y saber tu vivir, tengo pensamientos raros cuando va a escribir, ojalá no sean vano van no repetir, que te meto en mi hermano te van a decir, que perdona mis pecados y todo lo que elegí, y no sé elegir ya, yeah. si sí quiero seguir, si sí quiero crecer o sin existir más caer cuando lo que ser, no te quiero decir ya. Yeah. Ya quiero crecerme independer, de vivir en la orilla. Me va a parecer de ser por que te pilla,